Hoy te voy a enseñar cómo hacer estas botas navideñas. He creado esta versión resumida de mi tutorial completo para todos los que ya tienen algo de experiencia haciendo bisutería y prefieren videos más cortos. Si te interesa ver el video completo, aquí te dejo el link. Hola, mi nombre es Jessica y te doy la bienvenida a mi canal de bisutería.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 Uso aproximadamente 4 metros de hilo nylon de 0,25 milímetros y una aguja. Empezamos amarrando 4 perlas doradas. Luego ponemos 3 perlas para hacer otro círculo de 4 perlas y damos la vuelta para asegurar. Ahora subimos a la siguiente perla y volvemos a poner tres perlas. Y cerramos el círculo y volvemos a dar una vuelta para asegurar. Repetimos estos pasos hasta tener dos filas con cuatro círculos en cada fila ahora lo que vamos a hacer son las primeras dos filas de la bota toda la bota está hecha con círculos de cuatro perlas Para pesar con lo rojo de la bota, hacemos dos filas de círculos rojos hacia arriba y llenando todo el alrededor, ponemos tres perlas para completar el círculo de cuatro perlas y damos una vuelta para asegurar, en el siguiente agregamos dos perlas rojas, y cerramos dando la vuelta en la perla roja y la dorada y una vuelta para asegurar, repetimos este paso hasta completar toda la vuelta dos veces. Ahora vamos a cerrar la punta de la bota haciendo cuatro círculos. Ahora ya está lista la base de la bota, vamos a seguir agregando la altura. La siguiente fila va a ser la fila con el lazo verde, así que intercalamos perlas rojas con verdes, siempre teniendo en cuenta que la perla verde es la que debe estar arriba. Y completamos la fila. Ahora hacemos lo mismo pero intercalando con perlas blancas del mismo tamaño y terminamos la fila. La parte del peluche de la bota solo es lo mismo pero con perlas blancas. Cuando hayamos terminado esa fila la rellenamos arriba poniendo una perla blanca de 2 milímetros y pasando por la perla de 3 milímetros Y ya está la botita, para hacerle el detalle del lacito bajamos a la perla verde Y ponemos una perla verde, avanzamos por la otra perla verde. Ahora la perla que pusimos queda sobre las otras dos perlas verdes. Damos una vuelta con la aguja para poder entrar a la perla que pusimos. Y ponemos tres perlas. Entramos a la perla del centro y volvemos a poner tres perlas y entramos a la perla del centro. Ahora que tienen el lacito hecho, solo buscan un lugar donde hacer un nudo y cortan el hilo sobrante. Déjame un like si te ha gustado el video y parecido interesante. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Que tengas un bonito día y nos vemos en el siguiente video.